Bueno, solo una cosa vuelve un sueño imposible, que es el miedo a fracasar. El miedo eh, es un, un sentimiento natural que tenemos, nuestras hormonas ahí empiezan y ese estrés puro y duro, eso nos hace sobrevivir. Eh, pero claro, también como seres racionales, que intentamos eh, racionalizar absolutamente todo, nos hace mmm, de vez en cuando tener alguna cagadilla. ¿Vale? entonces es ese miedo el que nos tiene en tensión continua y... entonces claro cuando tú no llevas el control de algo cuando no sabes el... qué se está haciendo, qué se va a hacer qué puede pasar o qué no puede pasar te entra el canguele y es algo que es totalmente humano y es totalmente normal hoy lo comentaba vale con, con un alumno y bueno pues es algo que es es lógico es totalmente normal vale eh... El miedo a la pérdida, al final, eh, puede hacerte cometer muchos errores. Incluso el miedo a ganar también, porque hay gente que tiene miedo a ganar. No, no, no nos olvidemos de esto. El no saber perder es peor todavía. Es decir, yo tengo que aceptar pérdidas. Este negocio es así. Nos guste o no nos guste. Evidentemente, a nadie a nadie le gusta aceptar una pérdida. Pero una vez que la aceptas, eh, reseteas todo ese miedo y vuelves a la carga, ¿vale? Desde una perspectiva completamente distinta. Cuando te equivocas, te equivocas, hay que aceptarlo y ponerte a trabajar pico y pala, ¿vale? Y los mercados tal y como está este ahora mismo son súper complicados, son muy difíciles, ¿vale? Muy difíciles. Vamos a ver cómo está, porque pinta muy feo, pinta muy, muy feo. Eh, Hoy voy a explicar una cosa que me ha pasado y por qué lo he hecho, porque lo importante es el por qué, ¿no? para que lo veáis gráficamente, porque creo que es súper interesante eh, cómo se producen estas cosas. Ya lo he dicho alguna vez, pero bueno, eh, como hoy ha pasado otra vez, pues creo que es bueno que con las cosas cuando pasan, eh, poner los ejemplos. Y vamos a ver hasta dónde es probable que podamos ir, de forma rápida, vale, de forma inmediata. Así que venga, sin más dilaciones, comenzamos. Compra el curso de mi abuelo, suscríbete y dale a la campanita. Compra el curso de mi abuelo. Ahora sí, <ríe> si lo hice mi niña, ya sé lo que tiene que hacer. Clic, clic, uy bui. Sobre todo porque ya sabes que a final de mes sube. Y además sube bastante. Ahora mismo te estás ahorrando como 300 pavos. Así que, bueno, y además eh, lo digo porque en este en ese formato no se va a volver a ver. Eh, bien, vienen cambios, vienen cambios, y como buena empresa, pues hay que evolucionar. Eh, Hablábamos hace poco, bueno, pues con este con este posible canal, que cada vez es más posible. Eh, hablamos también de este TP1 y este. Hablábamos también de este otro TP, ¿vale? De esa subida que teníamos aquí, este TP en esta zona. Eh, take Profit, objetivo, lo llamamos como lo queramos. ¿vale? De momento, eh, en esta primera caída, en esta primera intentona, vinimos a tocarlo. Vamos a ver qué pasa en la segunda. Bien, también hemos estado viendo en estos días que teníamos una medición de FIBO, desde el máximo hasta este mínimo, ¿vale? En la cual, bueno, pues nuestra línea doradita, ¿vale? De este movimiento, tocaba aquí, y sabíamos que la línea dorada de este otro movimiento tocaba un poquito más abajo que en, en la zona de 19.300, que es exactamente, justo y exacto y clavadito donde hemos venido, ¿vale? A la zona de 19.315. Ese ha sido el mínimo de momento, ¿vale? Ahora, era, estos son zonas de rebote para un posible futurito en el que estéis, bueno, pues ya sabéis, todas estas cositas temporalidades pequeñas temporalidades medianas vamos a ver qué narices puede pasar personalmente pienso ¿vale? que de momento venirse a la zona de este objetivo 18.500 17.980 ¿vale? marca la parte inferior 17.980 aproximadamente, parte superior, ya la hemos tocado anteriormente, en la zona de 18.520. Compsi, compsa, si, arriba, abajo, eh, euro, dólar, mmm, lo que sea. vale Eso por un lado. Ya hemos visto que nuestra querida línea de tendencia RSI, toque 2, 3, 4 y 5, ha funcionado a la perfección. Ahora, yo tengo mucha curiosidad y... Y ganas de ver si en diario va a seguir cayendo para hacer un techo, dos techos y me vengo abajo. No lo sé, ¿vale? Es posible. ¿vale? Tal y como vienen las noticias en estos días, es posible. Um, está todo el mundo pensando ahora mismo en, en los, la subida de tipos, ese 0.75. Yo no creo que Powell vaya a cambiarlo, ¿vale? Yo creo que va a seguir con 0.75. Eh, de tal forma que mmm, se quede en un 3,25 y tenga margen luego para subirlos al 4 antes del final de año. Es bastante, yo creo que es un poquito la, la, la tendencia. Ahora bien, el problema no es lo que haga ahora, lo, más que, lo que haga también posteriormente. ¿vale? Pero que el problema no está solamente en el IPC, en estas subidas de precios que no paran. Está en que dentro de poco empiezan a venir resultados empresariales. Resultados trimestrales, y, y ahí es donde está el problema, ahí es donde está realmente el problema. ¿Cómo van a ser los resultados del Producto Interior Bruto de este trimestre? Punto número uno, eso es importante, eso sí es importante de verdad, ¿vale? Porque, como no sean buenos, nos vamos a meter una torta, pero, pero un bofetón impresionante, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mercado quiere descontar cuanto antes las malas noticias. Y es lo que hay mucha gente que todavía no se ha enterado, incluido nosotros muchas veces, ¿eh? que las damos por no pasa nada. Uah. Y al final sí pasa, claro que pasa. Eh... Tener muy en cuenta esto, de verdad, que no se os pase, ¿vale? Que no se os pase. Y otra cosa, ya nos han sacado le han sacado a la mayoría de la gente, los ahorros. ¿Vale? Eso es lo que han hecho. han hecho así y me lo he llevado. Falta parte de las inversiones que tienen en bolsa porque la gente no está vendiendo, la es la realidad, o vende poco eh, en criptomonedas, en donde sea. Se está empezando a notar el exceso de crédito, es decir, ya está tirando tarjetas de créditos, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que es positiva: primero que hay trabajo. Hablo del otro lado del charco, ¿vale? No hablo de aquí. Hablo de, lo, de la economía que nos interesa para lo que estamos hablando. Hay trabajo y todavía eh, no han empezado los impagados. Yo no sé, los que tengáis más tiempo, ya lleváis más experiencia, recordar en la crisis de 2008 qué pasó en 2009 desde septiembre de 2008 al verano de 2009, cómo empezaron a ver impagados, impagados, impagados, impagados, impagados de empresas, eh, todas esas cuentas de descuento de papel. Y exactamente pasa igual con los tipos de interés. Es decir, los tipos de interés suben, pero a mí resulta que me van a revisar mi hipoteca en abril. Entonces yo no los voy a anotar hasta que me suban la hipoteca en abril. ¿vale? Yo tengo una empresa y resulta que tengo una cuenta de descuento, y, y en esa de cuenta de descuento, que es una cuenta de crédito, vale, me la revisan igual anualmente. Entonces, cuando llegue eh, esa fecha, me la revisarán. Entonces, a medida que van revisando esas cuentas a diferentes empresas y esas hipotecas a la gente poco a poco, hasta que no pasan como seis meses, no vamos a ver esa pelota y esa posibilidad de impagados. Entonces, mmm, hay que andarse con, con, con el macho colgando, hay que tener mucho cuidado. Porque en cualquier momento dan una mala noticia de ese, de ese tipo y, nos va, y la van a dar, acordaros lo que os digo, y la van a dar, y nos vamos a meter una bofetada... que ¿eh? vamos a flipar. Entonces. ¿Vale? Bien, vamos a qué ha pasado hoy. ¿Qué ha pasado hoy que era interesante? Bueno, pues vamos a irnos al mercado de una hora. Para que veáis eh, muchas veces el porqué de las cosas. Y bueno, pues me gusta. Me gusta que se vea. Bueno. Pues estamos en una caída, intentamos subir a la 50% del canal, volvimos a caer y a partir de ahí hemos tenido una la zona lateral y hemos, la hemos perdido. ¿Por qué y qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues vamos a ver primero, eh, vamos a ver si soy capaz de quitar, vamos a quitar el volumen porque ahora mismo no me interesa, ¿vale? y vamos a tirar aquí, una línea de mínimos, de este mínimo a este mínimo y ya le dejamos correr ¿vale? tenemos un toque, dos toques, tres toques y cuatro toques, perfecto, ya tenemos aquí una tendencia eh, más que buena ¿vale? una línea de tendencia más que buena recordar que dos puntos, ¿vale? está bien, pero a partir de tres es lo que importa, entonces tenemos cuatro puntos, bien, la tendencia de mínimos está clara, tenemos mínimos descendentes ¿vale? vamos desde el máximo y tiramos otra línea de tendencia ¿vale? y ahí tenemos nuestro querido canal en una hora, ¿vale? que Estamos, tocamos abajo, arriba, abajo, arriba. E intentamos romperlo ahí, que ahí rastreando. Y yo en esta ruptura pues intenté tirar un largo. Dije, bueno, ahora a ver si tiramos un largo y rompemos si somos capaces de romper. Pero al final, no, bueno, no hemos sido capaces de romper. ¿Qué he hecho? Pues evidentemente cerrarlo. Lo he cerrado. ¿Y por qué lo he cerrado? Después de esta caída, ¿eh? decía, bueno, si cae donde yo, donde mis mínimos, ¿vale? En la zona de mínimos que yo me tenía marcada, bueno, lo mejoro y ya lo, ya lo liquidaré. ¿Por qué lo he cerrado y he dicho, ay, no me mola? Pues mirad, hay una figura importantísima. Primero, veis que en esta zona, en esta subida, no se ha llegado a la parte superior de este canal. Con lo cual, aquí hay una falla en el canal. Directamente nos íbamos a ir abajo y a lo mejor lo rompemos. ¿vale? Esto es de una hora. No tiene por qué, vale, porque es un canal de una hora, pero hay otra cosa más importante. Fijaros, tres soldaditos blancos, pim, pam, pum, y ha hecho ras. Entonces, en este ras... Más o menos como en 1900, o sea 19.750, más o menos. He dicho, cierro. ¿Y qué me he ahorrado? Pues de momento me ha ahorrado en futuros, ¿vale? Estoy hablando de futuros, no estoy hablando de tal. Me estoy ahorrando ahí un 2,19, que ya por el multiplicador que cada uno tenga es un pellizco, ¿vale? Ahora bien, hemos llegado a una zona, otra vez, y volvemos a rebotar. ¿Qué necesitamos, vale? Que es importante para que pueda llegar a buen, a buen fin vale, la parte superior del canal primero, lo ideal es pasar este máximo lo ideal es que esta zona de mínimos un toque, dos toques, tres toques sea capaz de romperlo si no es capaz de romperlo, se va a ir abajo y si se va abajo, pues ya sabéis volvemos a descontar, pues a la zona de 19.270 más o menos, ¿vale? aproximadamente dependiendo de la temporalidad en la que pudiera hacer esto eso por un lado, ¿eso es malo? Bueno, relativamente en periodos de, de tiempo muy pequeñitos, sí lo es. Porque claro, te está jugando y vemos como tenemos un RSI horizontal siempre por debajo de 50 y haciendo dientes de sierra, pam, pam, pam, pam y como estamos continuamente cayendo, cayendo, cayendo, cayendo, estando súper horizontales. Es decir, tampoco es que estemos generando ahora mismo, ¿vale? En este tramo, desde aquí, desde el 15 de septiembre a las 000, toda esta zona horizontal. Está muy horizontal, que sí, que el precio baja, ¿vale? Pero necesitamos una divergencia un poquito más potente, ¿vale? Entonces, bueno, eh, es feo, es muy feo. ¿Qué hay más feo todavía? Bueno, cuatro horas ha estado bien. La vela de cuatro horas que estamos cerrando es una vela muy baja, ¿vale? Y vamos a ver si es capaz de llevarnos arriba. Eso estaría bien. Yo personalmente voy a seguir buscando cortos, punto. No me voy a, de momento... A, a volver a pringar demasiado con largos porque creo que vienen unos días bastante malos ¿por qué? os lo argumento vamos a semanal ¿qué está pasando con la vela semanal? señoras señores pa, pa, pa, pa, pa, abraza a la vela anterior ¿vale? futuros del CME cierran dentro de una hora y algo si no me equivoco, vamos a verlo eh, le queda una hora y 26 ¿Vale? Para hacer, vamos a ver cómo cierran, pero si es una vela que abraza, además le hace sombra completa. Completamente. Es una vela fea de narices. Y depende, dependiendo también del punto donde cierre, vamos a ver la que no nos juegan este fin de semana. Mucho cuidado este fin de semana, ¿vale? Eh, eso en cuanto a lo que es la vela. Bien, vamos a volver a poner el volumen. Que lo teníamos por aquí. Que el volumen no es malo, ¿vale? Vemos que el volumen ha ido creciendo, pa, pa, pa, pa, pa. eso es muy bueno a lo largo de todo este tramo, con lo cual la acumulación que hay y recordar que siempre todo lo que alguien vende, alguien lo está comprando, están todo el mundo ahí como cogiendo, cogiendo, cogiendo, cogiendo, cogiendo. La zona de 20.000 es una zona buena de Bitcoin, podría ser un soporte importantísimo y podríamos estar lateralizando bastante tiempo, ¿vale? Esto tenerlo muy en cuenta. Tenemos una línea de tendencia súper importante. ¿Vale? que esta es la que, ten, la, la que hay que batir, y luego tenemos una secundaria, que en realidad sería la, la, la primera a la que tenemos que intentar, eh, ¿vale? que vino aquí, ahora se vino aquí, y pues toque, toque, y según la hemos tocado, nos hemos venido abajo. sí ¿Vale? Este toque aquí, este toque aquí, está de cruzado aquí, y nos hemos venido abajo, no hemos podido con ella. Esto es en semanal, si lo ponemos en diario, bueno, no, tenemos aquí otra otra forma de tirarlas, pero bueno, voy a quitarlo que si no estoy guarreando mucho esto y tampoco me... es cuestión de guarrearlo, vale, entonces yo creo que eh, el mensaje que os quiero lanzar es ese es decir, semanal estamos como el culo abrazando una vela importantísima, pero además si nos vamos a ver las medias, donde están ¿qué hemos hecho? hemos venido a testear nuevamente la zona de la media de 200 y ni siquiera la hemos tocado vale nos hemos venido abajo con lo cual, perdimos 200, testeamos una vez, no hemos podido, nos hemos venido abajo, estamos testeando otra vez, intentando acercarnos a la zona, y no hay fuerza, no hay chicha, no hay limonada, a pesar de este volumen que nos indica Binance. Claro, si nos vamos a, por ejemplo, eh, Bitfinex, eh, bueno, pues el volumen no está, no está mal, pero tampoco es nada del otro mundo. Eh, vamos a FTX, el volumen tampoco es de nada del otro mundo. Eh, Coinbase, el volumen bueno, pues un poquito mejor, pero tampoco es nada de otro mundo. Es Binance el que tiene un poquito más volumen, evidentemente es el no en vano, es el más grande, pero hay que tener en cuenta también el global, ¿no? Eh, para eso podemos ir al BLX, ¿vale? Y bueno, pues tampoco es que el volumen esté en el BLX, demasiado. No yo no sé si es que Binance lo está exagerando, pero bueno, ha subido un poquito de la media en estas últimas semanas, que no está mal pero esta semana uy, nos queda el fin de semana y hoy, pero bueno, esperemos que cerremos más o menos en la altura pero con una vela roja abrazando a la anterior no es bonito recordar que el VLX va con 24 horas de retraso, como yo más o menos ¿vale? bien, esto es malo en la vela mensual pues ya veis lo que tenemos martillo invertido, vamos o sea, ver, depende de cómo cierre una vela doji uy, ¿Que una zona de soporte puede ser un cambio de tendencia? Sí, te lo compro. Puede ser. ¿Vale? Por eso, bueno, tampoco hay que ser tan... Bueno, sí, que coño, hay que serlo, porque es que las noticias que vienen son muy jodidas. Es decir, eh, no me sentaría bien si no os dijera la, lo, que, lo que realmente pienso. Lo que realmente pienso es que nos vamos a meter un, un castañazo importante. ¿vale? Eh, ¿Por qué eh, en una hora estamos viendo estas velas, estas dos últimas velas, por ejemplo, en eh, Bitcoin así? Pues bueno, eh, si ponemos el SP500, veremos que tiene unas velas muy similares. ¿vale? Ni más ni menos, o sea, tampoco nos llevamos la, la... ¡Ah, madre mía! No, no. El SP500 ya sabéis que tiene la fea costumbre. De estas dos, una, la última hora, la penúltima hora... y eso, Ahí cierran verde y bueno, pues ahí está intentando parar la sangría que lleva aquí, fijaros, a lo tonto, a lo tonto que me va, va, va, va, va, poquito a poquito, hora tras hora bueno, aquí parece que ha intentado hacer una especie de doble suelecito para tirar arriba, pero no está pudiendo, vamos a ver la última hora, porque le queda todavía terminar esta hora y una hora más eh, pero chicos, yo lo digo, ¿vale? realmente esto no pinta bien no pinta bien, viendo la vela semanal eh, prefiero esperar, eh, si entro en algo, entro en cortos y aquí paz y después gloria de momento, ¿vale? esto quiere decir que en, a lo mejor resulta que la semana que viene hay una buena noticia porque termina la guerra y todo es fantástico a lo mejor la cumbre que están teniendo en Rusia es muy buena, ¿vale? y resulta que al final pues entre el indio parece ser que está muy preocupado con lo de Ucrania también le presionan por parte de Estados Unidos a ver si se para esa guerra y tal ya, que a Estados Unidos no le conviene que se pare, por eso no se para. Eh, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Pero de momento no tiene visas de parar absolutamente niet Nada. Por otra parte, Ethereum. Ethereum, después del hard fork que haya tenido, eh, bueno, algunos habéis conseguido tener esos tokens. Eh, yo los he vendido. A ¿vale? Power he tenido curiosidad, hace, he tenido un par de días, han subido un poquito. Bueno, pues los he vendido y fuera. Y para hacer después Gloria. Eh, no. ...tener un valor que al final no sabes a dónde va a ir el, el rumbo que puede tomar... ...creo que no tiene sentido... ...pues ahora tiene solo y pico pavos? pues eh, ...la pendeja toma por saco... Eh, ...por otra parte... ...no sé si vamos a crecer este suelo... ...aquí un suelo y vamos a ir arriba... ...no tengo ni idea... ...si perdemos el punto de pivote en el que estamos ahora mismo... ...vale, esta zona con esta zona... ...son súper importantes... ...ya bajamos a la zona de 1290... La zona de 920 es muy golosa y yo creo que la volverá a visitar. Pero vámonos al semanal. Venga. La media de 200 en la que estamos ahí, ¿vale? Yo creo que vamos a ir a visitarla. Fijaros cómo está la semana. Esta semana abrazando estas dos velas semanales anteriores. No son, no, no son los tres soldaditos blancos, pero aquí tenemos dos. Y la abraza, verámos con un cariño importante. Eh, puede ser que la semana que viene venga a la de 200 y rebote o venga a la de 200 y la pierda. Esa es una clave súper importante. Dentro de este super mega canal, que fue arriba, abajo, arriba, perdimos, retomamos, no hemos sido capaces de ir a la parte superior por esta zona de resistencia que teníamos aquí, nos la hemos comido doblada, con lo cual de momento a la media de 200 zona de 1285 1290 aproximadamente posterior a eso ya sabemos que tenemos los 920 y a partir de ahí tenemos una zona pivote extra, extra bon, 485 pavetes ¿vale? eh, 485 es súper importante vamos a ver por qué ¿vale? porque tenemos aquí un máximo aquí tenemos un máximo aquí tenemos un máximo, que efectivamente la que tengo marcada de 368 más abajo, con este toque, este apoyo, este toque este apoyo, antes de salir disparado, es súper importante sí, con lo cual yo eh, en, en uno de esos sueños húmedos que tenemos todos, yo me marco aquí, una zona, vale, de la de decir, oye pues si baja ahí Ethereum a lo mejor hay que hacer algo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si, a ver, eh, de momento el máximo de la caída que tiene tenido Ethereum es que sido un 81%, si bajase a la zona de 400 y pico sería un 89% y si bajase a la zona de 370 sería un 92%. Bueno, aquí que ya lo vimos en su día, pues bajó un eh, 94%, ¿vale? Bueno, puede ser que lo baje Puede ser que el mercado esté más condicionado que en este entonces, evidentemente, pero la crisis económica no hay que olvidarla. Entonces, bueno, todos, todos decimos, porque estamos en el mundo cripto desde hace tiempo, muchos, joder, es pues que me cuesta verlo por debajo de 920. Hace poco nos costaba verlo por debajo de 1500. ¿vale? Ahora bien, si tienes Ethereum ahora, 1400, 1500, ¿vale? En torno a los 1500, un poquito arriba, un poquito abajo, no me importa. Y, Bitcoin, o sea, y Ethereum vuelve a su zona máximo relativo anterior, ostras, le estás haciendo un pellizco, ¿eh? le estás haciendo un pellizco, le estás haciendo un por tres. Entonces, a lo mejor es hora de empezar a pensar en coleccionarlos. ¿vale? Bueno, ya lo veremos, poco a poco. Eh, total Market, pues eh, en la línea de tendencia, que en el momento que la pierda nos vamos a meter el castañazo, y cuando, ya sabéis que cuando se empieza a tocar un toque, otro toque, otro toque, otro toque, yo cuando empiezo a votar sobre una tabla que está más medio rota porque la economía está un poquito tonta, ¿qué pasa? Que al final la parto. Pues eso es lo que pasa con estas líneas de tendencia, ¿vale? Igual que con las resistencias y soportes que tenemos horizontales. La dominancia de Bitcoin ha subido un poquitito, está en esa batalla. Eh, saliendo un poquito de dinero de las, de las altcoins, y el oro pues como ya dije ayer, yo me, ya me he salido, pero de momento parece que intentar hacer una paradilla, es una zona de soporte eh, antiguo, pero como en el momento que pierda esto, no vamos a 1500 fácilmente ¿vale? Eh, Cardano, no ha sido capaz, no ha sido capaz ahí, no ha podido entonces está ahí intentándolo de alguna forma, mañana, es sábado, sábado día de altcoins, vamos a ver si hace alguna y tenía yo por aquí una petición que lo vamos a ver en un momento uh, a ver si Uy, que... por cierto, os recuerdo que toda esta gentuza que escribe mierdas por aquí uh, no soy yo ni cosas de esas, no entonces vale eh... que no que no soy yo a ver si encuentro mm. para papá pa, para papá para papá para para pa, pa, pa, pa, pa, pa. Vale. para para para donde lo tengo aquí para para para para aquí está, venga, el run. primero, eh, como proyecto fantástico, o sea, para que no nos vamos a engañar la tecnología que eh, del DAG que lleva, pues es, es muy buena, eh, en general lo están haciendo bastante bien, pero como todo pues lleva su, su tiempo, su maduración eh, que como cualquier otro token que lo compras en una época buena o una época mala, dependiendo cuando cuando hecho la compra, cuando sale a mercado, súper importante eh, bueno, pues podemos eh, ver eh, o jugar con las ventajas del momentum que tiene ese token, ¿vale? Ahora mismo eh, ha caído bastante, está un poquito en tierra de nadie, exactamente igual que el resto del mercado. Y personalmente pienso que volverá a la zona de eh, 39.60, es decir, esta zona la va a visitar. Y teníamos marcado también la zona de 29, ¿vale? De la última vez que lo vimos, y pienso exactamente lo mismo: es decir, esta zona es súper importante que se cruza prácticamente con la salida inicial. Y aparte, aquí tiene el apoyo de esta otra zona, ¿vale? Entonces, el, cualquier zona, y ese margen intermedio entre los 29 y los 39, y dices, joder, son 10 dólares, es un, es un montón. Sí, pero es que puede ser la zona, y yo creo que será la zona, posiblemente si hay una crisis muy profunda y demás y no vamos al carajo, nos iremos a la zona de 19, es decir, este apoyo que hay aquí, en la subida, ¿vale? Pues es el siguiente soporte, 19 y pico, 20, ¿Vale? Más allá de eso, de momento habría que esperarle. Um, tenemos que están todas las medias apuntando hacia abajo y viendo como, como una mala bestia. Tenemos que ver, empezar a ver la zona de la EMA 20 cuando empiece a pasarla a ver qué tal. ¿vale? Una vez hecho, hecho eso, pues bueno, a partir de ahí podríamos empezar a pensar en cosas. Esta línea de tendencia que tenemos aquí vale, tiene un toque dos toques, vamos a ir buscando zonas en las que haga más toques, tres, cuatro toques, y a partir de ahí una ruptura, cruce de medias, y ya irnos hacia arriba, pero de momento creo que para eso le queda le queda un pellizquito, ¿eh? yo, de principio no entraría. Eh, los largos, los cortos, bueno, los largos, lo que decía ayer en la clase, o sea, están a tope, no han bajado, los cortos siguen subiendo, hoy han vuelto a meter una subida, y lo que decíamos, no ¿pasarán las medias? No las han pasado, pero siguen acumulando un día tras otro, cómo se siguen eh, sumando. Vamos a ver si este torzazo los manda un poquito para abajo y hace que Bitcoin, bueno, pues nos dé un par de días de reposo y suba a lo largo del fin de semana. Pero ah, ya sabéis que si sube a lo largo del fin de semana y los futuros del han cerrado abajo, hay un gap negativo y al final se vendrá abajo. Entonces, bueno, pero con eso también es interesante jugar. Como hay mucha gente que dice, ya ves que eso lo sabe todo el mundo. No. No os confundáis con pensar que eso lo sabe todo el mundo, que eso en, eso y muchas cosas más no la sabe muchísima gente. Vosotros sabéis más que el 95%, en realidad es más que el y 97,5% de la gente. ¿vale? O 97, vamos a dejarlo en 97. Entonces, eso tenerlo muy, muy en cuenta que no es verdad. Es eso de, ah, eso lo sabe todo el mundo. Mentira, trola. Y además no solamente que, que no lo sepa todo el mundo, sino que no, no todo el mundo reacciona igual a lo mismo. Si no, pues todos tendríamos los mismos trades, ¿no? Y no tenemos los mismos trades. Todo el mundo tendríamos la misma tasa de éxito o de, o de fracaso. Y no es así. Todo el mundo tendríamos una misma gestión del riesgo. Y no es verdad. No es así. Con lo cual, cuidado, eso de que lo sabe todo el mundo es muy falso. Es muy mentira. Bien, dicho esto, eh, más, poco más que hay que añadir. Uh, Bitcoin... Vamos a verlo, me gusta más este otro gráfico, que lo tengo un poquito más ray. Eh, bueno, pues aquí está intentando cerrar esta, esta V en, la, en cuatro horas, una, dos, tres y cuatro. Si consigue cerrarlo ahí arriba, bueno, pues a lo mejor pues es posible que intente, intente asaltar la zona de los 19.871. Ya está. Pero mmm, recordar que el día 21 habla Powell, eso es el miércoles de la semana que viene y normalmente uno o dos días antes suele ponerse todo un poquito para abajo y eso es lunes martes no hay más, vamos a ver qué tal cerramos el fin de semana, si puede ser un poquito positivo, aunque solo sea para mejorar posiciones, para salir de algunas cosas o para entrar en otras pero cuidado con la volatilidad que viene que puede ser un poquito cabroncilla así que chicos y chicas buen fin de semana a todos y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao